Bueno, obviamente también aquí nos podemos servir siempre copiando, manteniendo control c, manteniendo, perdón, control y c, copiamos el ítem, el es un comando Windows normal. Hay que tener en cuenta cuando vamos a pegar, porque por ejemplo, en este caso yo copié este pedacito, dice seleccione el ítem, hice control más c y si yo, por ejemplo, muevo y selecciono este track y me muevo con el cursor aquí adelante y hago control v me lo pega abajo ¿sí? entonces si nosotros por ejemplo seleccionamos varios varios ítems y hacemos el, la misma operación control c y digamos tenemos um, muchos tracks tenemos que estar pendientes del primer track para que no nos vaya a ocasionar que suenen los ítems por otro lado en, el, en la pista de, de, de, de, de otro instrumento. Podemos también hacer control X, que es para cortar. Otra vez control V, que es para pegar. O también con un clic derecho. Aquí tenemos copiar y aquí tenemos cortar despegar, bueno, esta es una pequeñita forma para irnos eh, ambientando con los ítems, se pueden hacer muchas otras cosas, sin embargo, eh, otra cosa que quería exponerles era el hecho de estos pequeños recuadritos que están arriba, estos botoncitos que generalmente por default no vienen, no vienen puestos, entonces, si los queremos eh, activar, tenemos que ir a Opciones, Preferencias y después nos movemos aquí donde dice Media. Mm, aquí tenemos esta serie de, de chulitos en los recuadros, donde vamos a ver que aquí está el candadito, este sería el del candadito. Este sería el de Silenciar. Este sería el del f de los efectos. Entonces, si nosotros los quitamos. Bueno, esto serían para cuando no, no están. Entonces, espera a ver, me explico mejor. Aquí no están. Esto es por si nosotros eh, los bloqueamos. Por ejemplo, tengo aquí este. Vengo, lo aplico, le digo look. Pero si yo lo quito de aquí, ahí me sigue apareciendo. Si yo lo llego a quitar, ya no me aparece más. Por eso necesito también colocar el otro. Eh, entonces simplemente tenemos para que se vean estos recuadros. Estas son las notas aquí. Este es el silencio, ya lo dije. Bueno, eh, basta ir aquí y activarlos. Mm, brevemente lo miramos. Este sirve para bloquear y que de pronto no, si ya estamos seguros de que ese ese ítem, ese objeto está bien ahí, es una forma de proteger de que no vayan a movimientos extraños. Aquí sirve para algún tipo de información, si queremos, o también poner una foto de fondo. Eh, venga a ver. Bueno después les coloco una foto, bueno ya lo vimos en el anterior vídeo que se pueden colocar fotos, basta ir y seleccionar el, el el file y queda de fondo, puede quedarse de fondo voy aquí entonces cargamos, buscamos voy a ver aquí creo que aquí tengo una imagen, esa es la misma guitarrita que tenía listo, pero entonces para que se vea en el fondo toca usar este opción aquí ok y ese se ve después está la otra que es stretching pero ahí sí se vería muy estirada entonces mejor dejar esta así y se pueden ver los ítems, yo generalmente no utilizo esta opción la utilizo las fotos solas ok bueno simplemente para que ahí estén aquí para silenciar que de pronto estamos trabajando, queremos oír solamente lo que está ocurriendo en otro lado y entonces lo podemos silenciar este para agregar efectos individuales podemos simplemente afectar un, un, un pequeño bloque digamos si yo no creo aquí este loop simplemente algún lo copio en este por ejemplo le puedo colocar eh, vamos a ver mm. que le podemos poner aquí este efecto que me gusta mucho eh, lo saturo un poquito podemos afectar solamente un un y mientras tanto el otro y estos son independientes del track o sea aquí podemos también meter otros efectos es una cosa interesante vamos a dar otra otra explicación aquí pequeña sobre lo que son las agrupaciones aquí estoy oprimiendo control y estoy estoy que estoy copiando el ítem digamos que yo quiero que estos ítems estos tres estén agrupados así que si yo los muevo se muevan juntos cómo puedo hacer esto entonces yo selecciono clic derecho arrastre por encima y me basta oprimir G eso me crea automáticamente eh, un, un nexo entre ellos y se quedan como hermanos agrupaditos entonces ya los puedo mover donde yo quiera. ¿Sí? Eh, por ejemplo, voy a agrupar estos dos y este. Bueno, selecciono aquí. Mantengo Shift. Selecciono por esta parte y también me funciona de esa misma manera. Y presiono G. Y también ahora tengo vinculado esos. que no quiero tenerlos vinculados más, basta que oprima eh, U y ya no, ya no los tengo más vinculados. Ah, pero hay una cosa muy importante que para que esa opción esté funcionando, tiene que estar activado este icono aquí. Aquí quiere decir que me está funcionando el, la agrupación eh, si yo lo desactivo aquí me sale el icono que está encadenado pero si no tengo habilitada esta partecita de grouping disable y aquí enable activado entonces aquí sí se me mueve y, y si no, no se me mueve bueno otra cosita sobre los grupos es que digamos yo quisiera saber con quién está agrupado este este ítem me basta presionar control g y ahí se me seleccionan los ítems con el cual están relacionados con los cuales están agrupados ok bueno eso por el momento creo que se hace para iniciar creo que va bien más adelante iremos viendo si hay más cosas que se pueden hacer. Uf, sobrado que sí hay.